Bravo. Bravo. ¿Estamos? ¿Va? Audio, graba. Cierra la puerta. Wow. Necesito que mi casa sea así. ¿Estamos? ¿Qué, que te, ¿qué así? te gusta? ¿Te gusta eso? ¿Y en tu casa qué pasa con el audio? Ruido. <risa> vivo, vivo enfrente de un taller y era a la calle. De las pocas cosas eh, que estoy sumando a este estado de felicidad, del cual dudo un montón por pesimismo de tantos años, eh, quiero agregar en esa lista el poder abrir un nuevo capítulo del CCP. Y hoy hay gente y voy a pedir un fuerte aplauso. Club Cyberpunk desde la tribu para todo el planeta tenemos capítulo 2. ¡Todo! ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien. Te hubiese gustado que sea el 62 en realidad. Me hubiese gustado más. Pero, pero yo... falta una... No, hubiese... capaz ya estoy muerto. No, para mí en esa época ya jugás al squash. No te Uf. dedicas más a la música. Algo Uf, de eso pasa. Eh, podría empezar eh, esta charla con un montón de cosas que son constitutivas de cada uno de nosotros que tienen que ver con la infancia, con la familia, con el barrio. Pero... Eh, me gustaría comenzar desde lo artístico, ¿sí? y ese, esa carrera empieza con Amex. Sí. Y hoy escucho Di Giovanni. En Amex vamos con Armani en el 2017. Dame Armani, dame Guita, dame todo. Y de repente convocas a un anarquista. <risa> un amolotón. <risa> y un anarquista, anarquista polémico, además. A veces, no, a veces no querido por los mismos anarquistas. Bueno, yo no me considero anarquista y lo amo a Severino y Giovanni sí, rescatado por el gran viejo Bayer, Osvaldo Bayer. El número uno. Exacto. Entonces no entiendo. Para, para. Bueno, eh, ¿qué es una explicación? No, que me cuentes algo al respecto, que trates de calmarme. Era toda una mentira. En realidad. No la, no, la, no la sed o las ganas de no trabajar que tenía cuando escribía Mex, quizás. Eh, la postura y lo que hablaba no me representaba, sino que fue una forma de meterme en un juego donde se decía que podía dejar de trabajar de lo que trabajaba, que era el, el, el trap y todo eso. Que fue como, che, mira acá hay posibilidades de meterse y dejar de laburar. Pero dijiste, bueno, ya que estoy, hago lo que me gusta un poco también. Con el tiempo. Pero con nada, ¿cuánto pasó? No, bueno, es lo que hablábamos antes, sí. El, el, bueno, es relativo el tiempo también y la percepción, ¿no? Eh, pero sí, fue poco tiempo. Fue ¿Pero poco cuánto, tiempo. cuánto pasó que dijiste, bueno, ahora, ahora voy por acá, ahora yo grito, que, ahora canto sí, lo que quiero? Yo los quiero. primeros dos años de, de mi carrera, de este, de este proyecto, creo que fueron los dos años clave en cuanto a posicionamiento y hacer que hackear un poco. No, fue el, los dos años fueron del hack y a partir de ahí ya me empezó a chupar un huevo porque, porque es muy porque difícil. Porque te fue bien. Porque, claro, y, y porque aparte es muy difícil, es muy difícil mantener eh, tanto una postura que no es propia. ¿Te costó? Sí, es obvio, imagínate. Personalmente la gente que me conoce sabía. Sabe que no sos así, claro. está bien, pero igual se podría haber leído como algo casi irónico. De lo también, que estás diciendo. sí, hoy oh, no hablar. Qué sé yo, me hablar. parece que tus amigos que te conocen, que no sos así, te deben ver así se deben morir de la risa. Sí, pff, los, los pibes del barrio, mis amigos de toda la vida, obvio, se cagan de risa. Y además lo de lo irónico también, sí, cuando yo en, el, en Amex digo Armani, digo, quiero un vestido Armani. Un vestido pedís, pedís que, vestido. Que, que un vestido. Que en su momento, en el 2017... Que si lo, igual estoy, si lo tuvieses lo usarías. Lo usaría, obvio, pero más vale. Hay mucha definición en lo que sos y... Sos skater, sos artista plástico, sos tatuador, haces graffiti. Tenés la sensibilidad de un pibe que se puede decir que sos un artista. Soy un artista. Sí, que es sí. mucho más que ser músico, y un si se quiere. Sí. Bueno, sí, ambas cosas. Eh, los ladrones son re artistas artistas. ¿eh? Es el gran arte. Hay algunos. Mi arte favorito. Hay algunos que son muy buenos. Sí. En ese, en ese sentido, eh, yo me acordaba muchísimo del... Vos, a ver, vos sos hijo del menemismo, naciste ¿no? en el sí, 91 sí. cuando en Buenos Aires la escena había, todo el Buenos Aires hardcore, por ejemplo, ¿sí? ¿sí? A vos te gusta el hardcore punk, te sí. gusta el punk, bueno, desde NDI hasta DAG, ahora después vamos a hablar trap, hip hop, rap, sí. esos tres conceptos que hay que, sí. hay que hacer uno. Sí, que se le dice urbano pero también dicen que no está, buen, no está bien, pero así eso, sí. Eh... Y la diferencia, justamente, era que no se hablaba de dinero. Antes. Claro. En ese nicho, en, ese, en, en Arlequines, en Cemento, sí, sí. ese nicho del Buenos Aires Hardcore, jamás pensaba que iba a ganar dinero. Y ustedes, ah. y ustedes arrancan diciendo, dame la toca. Dame la platita. <risas> dame la platita. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa con esa demanda del dinero? Para mí no, para mí no es tanto la... mira yo te voy a decir mi, mi punto de vista que no creo que sea el de mis colegas, camaradas, o como, o como quieras llamar Por suerte, es el tuyo. El mío. Para mí, o por lo menos desde mi lado, cuando yo empecé a decir eso, eh, también era una forma como de, si yo todo lo que escuché durante toda mi crianza, NDI, DAG, eh, Comando Suicida, Polémico, Dos Minutos, Flema, eh, escuchaba tanto el, esas cosas, ¿por qué hacer lo mismo y no probar tipo decir otras cosas primero? ¿No? Como, a ver... Digo, no sé, dame plata, sí, aguante la plata. Vos la viste altas fiestas con tus amigos, chicos. Hoy estamos, hoy estamos bien. ¿Pasó? <ríe> más vale, sí, más vale. Contame, contame esa la primera que hiciste, cuando viste un billete y dijiste... No, ¿Qué no, hacemos hoy? No, no, o sea, yo cuando tengo plata... Lo que es, tipo, se come y tengo la plata yo, pago yo, así, con mi, con mi gente. Lo que pasa que tampoco somos tantos, o sea que no es un gran... Pero yo voy a comer con mis amigos y pago yo todavía. ¿Por qué seduce uno que me diga, yo soy repicante ¿Por qué seduce uno que diga, soy repicante ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen barrio, otros que no. Sí. ¿Sí? Porque se nota y vos sí. lo sabes Sí. Eh, que a mí no, no me molesta, pero no, no entiendo a dónde está lo buenísimo es como la vieja frase la mejor universidad es la de la calle está bien no es la mejor no no tipo todo bien Se amigo la uva. claro viviste en la calle aprendiste cosas obvio que aprendiste cosas sí. pero si no la pasabas capaz que estaba mejor no, no lo digo, por, no, lo digo por, no lo digo no lo digo personal no lo digo personal pero no estoy seguro para mí hay algo, o sea, el, hay, para mí no está ahí el problema, sino en si pudiste salir de esa. Porque el problema es quedarse en la calle. Y no lo, no lo hablo desde un discurso eh, así, ni progre, ni... O sea, va más de un, desde un punto de vista... Estuviste en la calle, aprendiste lo que es moverse en la calle, ma, eh, manejarse con gente... O sea, no, no sos un, un pollo. No vas por la calle ahí, tipo, ah, no me robes. Que eso está re bueno, es como un superpoder. Prefiero tener eso que plata. Está bien, pero si no lo tenés, ah, no va. En mi crianza fue como lo, lo, lo único que conocí. Entonces, capaz el odio, el odio o el rechazo al que no, al que no lo pasó, es más una especie de eh, que paja. O que suerte. Oh, sí, y el que tiene suerte siempre, siempre le, la gente le, lo, y, lo va a odiar. Y es lucha de clase, Y la es, lucha de clase, y y el odio de clase, invertido sí. que soy de clase, también, pero bueno. Yo peco de alguna de esas cosas. Porque sí, porque porque es lo que me tocó y porque capaz no es una de mis prioridades a la hora de pensar en trabajarlo. A mí los chetos me siguen pareciendo chetos. Como, a mí también, como, Pero sí si es verdad que me lo preguntás y digo, tipo, no, no sé de dónde sale o por qué este, existe esa... No, no creo, no creo que vos, eh, yo no lo, no lo hice personal, lo hice general de la escena que hay algo, como sí, un mote, del, del, del, del, que si vamos sí. a los 90, en los 90 era el gangsta rap. Y era Ice-T, que Ice-T cayó preso, eran los sí. Hyper Hill Los sí, Hyper sí, Hill, sí. las tres veces que vinieron a la Argentina, las primeras veces, había uno que no podía venir porque no podía salir del país. Sí. Y sí, todos decían, qué copado. Bueno, no sé. No sé. El Pity rapeando en Intoxicados en Fuerte Apache es Hyper Hill Sí, sí. Y a lo que voy es, después ice Steve terminó haciendo películas en Hollywood, después de haber tocado sí. en Bodycount y de ser ice Steve el rapero. Y no pasa nada. No sé, hay como... No, pero ya tiene ese respeto igual. <risa> ganó el respect. No, Ya se lo ganó, como en el jueguito, ¿entendés? Como el... puede hacer lo que quieras. El piti, si mañana... No, ya salió, ¿no? No. Bueno, si mañana sale y se, y se va a vivir un country y hace la, la de Charlie, y deja la gilada y se pone gordo y una vieja, se lo va a respetar porque es el piti. Está gordo, viejo y dejó la gilada. Escuchame una cosa. Y ese sigue siendo el número uno. Para mí es rap. Ni hip hop, digo. Sí. Rap. Pablo enemy Yo te digo mi crianza. Sí. Como vos me decís la tuya. Sí. Vos sos re rapero. Yo soy re rapero. Yo soy re rapero, pero decidí no serlo. La postura del rapero de mi época, porque yo tampoco soy igual. O sea, yo también estoy un toque antes de los pibitos de ahora. Eh, era una paja, era, era chabones cuadrados, ¿entendés? Como no sé qué, y yo siempre fui más como eso, como de, no sé, yo, yo cuando salía a patinar a veces salía en pollera y, y, y había unos compas de la plaza que me miraban como el orto. Eh, ni, ni los, ni lo, no sé, ni los fachos de mi barrio me miraban mal, eso, o era tipo, ¡ah! Tipo, rapeando en una ronda en pollera y los chavales tipo, uh, este es re, todo y no sé. Yo salgo con trenzas, ¿sabes lo que me gritan los camiones? Sí, obvio, obvio. No no, lucho no, no con todo eso, pero digo como, eh, es, una, es una cultura que en su momento, no ahora, ha sido cuadrada, re cuadrada. Re. Vamos a las canciones feas que tenés. Dale. ¿Tenés ganas? Me encanta. Bueno, te escuché todo, eh, respeté algunas cosas, me sorprendieron mucho otras. En este último tiempo que lo escuché Y después tenés esas descartables Esas que vino alguien o de descartadas. Que vino alguien y, y puso, la puso toda O que se la jugaron toda a ver si la agarraban Sí ¿Alguna de las dos? La da? segunda, 100% de las tres que vas a decir Te voy a nombrar eh, Tres canciones Dale Bue Sí XXL Sí Y Fake Love Que es una cosa de chantuna Increíble hay amor, hay bachata, hay meneo. Eh... Porque yo no vi cuántas reproducciones tienen. ¿Tenés el celu acá? Porque capaz que son las más escuchadas. No, yo son, te... no son las menos. De hecho, son las menos. Eh, mira, no, no tengo internet acá dentro. La posta. No le, pasa, no le pasaron el internet. Estos no pasaron hippies. el wifi, Qué bien que gritaste hippies como sí. en barro, como veo. Claro. <risa> hippies. Eh, no, son, de hecho son las tres, creo que son las tres, o andan por ahí. Bueno, Fake Love les fue bastante bien porque es una colaboración con un, con un artista de Perú. Que no sé por qué salió eso porque el chabón también hace música medio, medio hard. Bue, la borré de YouTube. De mi ah, canal. ya te da vergüenza. <risa> <risa> es que morir? Sí. Es muy difícil en la, en la era de la tecnología dar un paso en falso. La Para tache, mí, la tachamos. Espero, es el tema favorito cuán, de alguna gente ¿Y cuándo la sacas de Spotify? No podés. No sé, hablé con mis managers. No podés, ahí no podés está, por, por, porque ahí está muy escuchada, ahí no podés. No está tan escuchada. Y capaz que sí, no sé. No, sabes. pero no va por ahí, no, en realidad tiene... Uf. Borrar de Spotify ya es muy drástico. Como que YouTube, bueno, YouTube. Qué bueno es, la seriedad, ¿no? De Spotify es más serio. Spotify es como, bueno, gente, estas son mis canciones. Y después llegamos a Caos, que es sí. muy parecido a lo que vimos hoy en algún punto. Sí. Qué caos es tu versión. Que no toque ninguna de caos. No, pero es la versión, digo. Sí. Es, esa, está dentro de esa versión. Sí. De canción hardcore punk. Sí. De otro grito. Sí. Eh, ¿De qué depende que aparezca esto o lo otro? Está bueno que no tengas ningún, ningún límite, está buenísimo que no te pongas ninguna etiqueta, pero ¿de qué depende? Caos fue en pandemia, me estaba volviendo loco, estaba conviviendo con mi ex y en un momento me. Iba... Así, medio locotrón, me fui a, a donde, donde eso, era mi estudio de tatuaje de antes y estaba durmiendo en una carpa adentro de un cuarto. Eh, y lo único que tenía era mi celular eh, y los auriculares. Y lo grabé con un amigo a distancia, eh, que él me hacía las pistas con una criolla grabándola con, con micrófono y haciéndola, tipo, con una criolla un micrófono y haciéndola, tipo, la distorsión adentro. Eh, y un, y un poco de tiki tiki. Y yo con el celular, con el auricular de... Con el micrófono del auricular. Y lo grabé en pandemia, medio diciendo como ya... Me, bueno, un poco pensando en el fin del mundo. Y dije, si yo no... Si tipo algo tengo que sacar de esto. ¿Cuánto, hice, esto en cuánto tiempo fue? Cuatro canciones son. ¿En cuánto tiempo lo, lo hicieron? Tres días. ¿En tres días todo mezclado, sí. todo? ¿Y lo subiste? Sí. Fue así. Sí. Tiene esa, esa impronta y tiene esa velocidad de creación sí. y de muestra. Si yo, si quisiera no, hacer un. Mi pregunta es: ¿Fue así este caso? Sí. No, no, y es que a lo que voy es: si quisiera hacer más como caos, te podría hacer un disco ahora. Pero eh, porque me es más fácil, porque es mi naturaleza. <risa> Después, lo que, lo que ven es algo mucho más elaborado, lo que, lo que saco como, así, como artista. Eh, es, lo laburo es como lo del tiempo, es relativo. Sí, es relativo, es relativo, la verdad. Pero bueno, ambos me, me encantan, mis dos peces me encantan. Caos lo hice eso en tres días. Y con ¿Eh? el celu. En tres días te pegaste un, un lindo ahí. Hardcore, gritando gritando dentro de una carpa eh, al, al celular. Sí, sí, la imagen es tristísima la tristísima. que contaste. ¿eh? Tristísima. Y probablemente desnudo. Al pedo. No había nadie. No, por eso, al pedo la ropa. Ah, ¿te gusta? Yo ando todo, o sea, en mi casa tengo que estar en bolas aunque haga frío. No quiero saber más. Te lo, te lo digo para que lo sepas. ¿verdad? Dentro de las 62, ¿está tu vieja? Mira lo que te acabo de preguntar. No. Debería. <risa> Debería, porque aparte es la mamá de varios de los pibes, en cierto punto. Eh, no, pero sí, si quisiera sí, pero eh... no le gusta mucho el graffiti a mi mamá. La 62 es esa, esa familia que elegiste, Sí. y tu vieja es tu vieja, que uno no la elige. Ahora uno no la bien, elige, pero... Ahora bien, eh, tu vieja te echó de tu casa. Sí. Te fuiste con las palmas sobreviviste, sí. qué sé yo. Es tu tatuaje favorito, el de tu madre, de sí. acá. Y, y en muy poco tiempo, como haces todo, sí. convertiste a la persona que te echó en sí. la persona que decís que es la más importante. Sí contaba un poco ese, la, esa, esa enseñanza. Porque digo, la te echó. Estabas bardeando, sí, te echó, la pero la entendiste en nada. Más o menos, ¿eh? O sea, sí, bueno, es lo que hablábamos, la relatividad del tiempo. Pero pasaron sus Se funden tres años. los terapeutas con vos. Se funden. O sea, bueno. pum, la sacás. Es que igual sí, te vas a enroscar mucho. Me pasaron cosas mucho peores en el medio. Y entonces dije... Imagínate. ¿Cómo fue ese proceso? Pero está bueno que lo cuentes, porque sí. hay un montón de pibes que la bardean y las viejas le dicen loco, ya fue, tomate sí. el palo. Y hay muy pocos que las perdonan sí. o las entienden. Y tu caso no es ese. Entonces está bueno que lo cuentes. Es que me puse, no sé, siento que, no, tengo, no soy una persona con muchas cualidades, pero si hay una que tengo es empatía. Y, cu y cuando, cuando me alejé un toque de la situación y lo vi afuera, dije como... Mi vieja, medio criándonos solo, sola a mí y a mi hermana. Eh, a mi, nosotros somos una familia humilde, mi vieja labura cosiendo para un taller. La NUS. Somos de la NUS, pero en ese, en ese momento ya estábamos viendo en Olivos, estamos bien. Estamos en Olivos. Eh, Cheto. Cheto, sí, estábamos ahí. ahí en el cementerio igual, en la parte fea, sí, pero la parte fea de Olivos es la parte más linda de la NUS. Eh, y nada, y la entendí y dije, eh, así, tipo, laburando todo el día para que comamos, no sé qué. Y, y de repente vienen las, las viejas chumas al barrio, porque estábamos en Olivos. Y le dicen, che, tu hijo anda fanando, che, tu hijo duerme en la calle, tu hijo no sé qué. Eh, yo creo que colapsó y se le fue de las manos. Eh, tengo una alarma a las 6 que dice, ¿hablarle a tu vieja, hijo de puta? ¿Dice hijo de puta? Creo que sí. Ah, no, dice, hablarle a tu mamá, saludos todos los días. ¿Ves que eso es un tierno, Muy tierno. Bludo? El hijo de puta me lo puse yo. Eh, estuve viendo tus redes sociales, es como que en, en Instagram soy skater. Ahora. Me rompo todo, te muestro el tobillo, hago pruebas, cada vez te pegas más palos, ya te sí. vi. Sí. Eh, y en Twitter, y en Twitter tenemos que hablar. <risa> vamos a ir, vamos a ir con un par de tweets. Si tu novio escucha, Cacto, para mí está soltera. Y sí. Si? Y explícamelo, si no te lo traigo acá es porque no lo entiendo. que si, si, si tu Lo escribiste vos, loco. Hacete cargo. Si tu novio me escucha está soltera para mí. Ahí. Pero no me decís nada. Me es decís que es difícil, me parece obvio. Es como si tu novio es y fanático está, conmigo, está todo bien con que yo esté con vos, ¿entendés? Está tan soltera para mí. No importa, no, no, no tengo por qué entender todo tampoco. Ni yo entiendo bien, igual. Tengo un tweet más y vamos a ir cerrando esta hermosa entrevista. Dale. Que es, eh, ¿se acuerdan el momento en que podíamos ir con los Uber adelante? Y yo digo, ¿no se puede más? No. <risa> no se puede más. ¿Qué pasó? Eh, Por el COVID. Pero viene el auto, le abrís adelante y te dice, ¡salí acá! Sí, más se, si tenés mi cara. Se enoja. Capaz si sí, ¿No te más. pasará vos? Es que, puede ser. Es que yo, vivo, yo soy muy de, de vivir mi película, nada más. Y un poco, un poco soy ignorante de las otras realidades, vivo como la mía, a full. Para mí no se puede subir adelante del Uber. Y un taxi no me frena en, en Capital. ¿A vos no te frena? No. ¿Y en provincia? No hay. <risa> <risa> Último tema y me parece sumamente importante. ¿Vas a seguir con pista o en algún momento que agarres un billete y digas pongo un batero No, me encantaría hacerlo para, para, para cuestiones más, más grandes. De hecho hace un montón que vengo rompiendo las bolas con que quiero armar una banda o un proyecto paralelo con, de banda, como, el, como cuando empecé. Pero sí si es verdad que eh, mover una batería es una paja. Pero no la movés vos, boludo. No, pero igual. Pero la es que, que yo estás siento haciendo, que tengo que hacer todo. no vas a hacer nada. Tipo, vamos ah, ¿no? con, con la chancha. Con el, no, buch. no va a pasar. Eh, Me levanto del silbido. <risa> eh, ese, ese es que de un chabón que la una en una fletera. <risa> para eso, yo, me lo... yo ya me imagino... No, pero tuve bandas y sé que es una movida eh, que se puede hacer. Pero tuviste banda cuando iban en el, en el baúl de un Renault 12 las sí, baterías. Bueno, ahora no va a ser eso. <risa> el 11 de mi abuelo. No va a ser eso, ahora va a aparecer una recamineta japonesa seguro, y vos ni te vas a enterar. Sí. También me gusta un poco el, el, la secuencia de ponerle el punga con la viola y la compu y yo. Somos es dos, medio... somos nosotros. Cla y es medio para había una banda... ¿Con quién hablaba el otro día? Había una banda que era eso, que era un chabón con una. Ah, el Punga me dijo. ¿Cómo se llamaba? Sleep from Smurf. Slee from Smurf que, era que solo el Punga puede pronunciar desde el patio la que solamente de su no pero así que era medio eh, punk y era una computadora y un chabón borracho, ¿no? Escabeando, hablando. Y, y está bueno un poco también esquivar la que sería la obvia, que sea yes. yo con una banda. Y escuchó una cosa, es re cómodo. Bueno, loco, gracias no, por bien. venir. Este la es... verdad muy, estuve muy cómodo. Estaba muy piola. Este es el Club Cyberpunk. te sí. ¿Querés dejar algún mensaje para la humanidad? Mi mensaje para la humanidad es que... Eh, pórtense mal, hagan lo que quieran, mientras no molesten al otro, sean felices... Eh, muerte a la guerra y a los políticos. Muy bien. Hijos de puta. <risa> Saquen los hongos. Como esta se habrá calentado menos que otras. ¿Salma un calorcito acá adentro? Sí, mal. Ah, igual tenés el suajo bueno, es demasiado. A ver. ¿Todo bien? ¿Sí?